¿Y hey, ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy le vamos a traer la nueva actualización de WhatsApp Plus Y también le vamos a contar con toda sinceridad las ventajas y desventajas que tiene este WhatsApp ¡Qué buen servicio! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática Soy tu amigo José Matsu Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita En esta versión, menos mal que se actualiza cada dos meses aproximadamente Además te notifica cuando ya es momento de actualizar pero si quieres tener la última actualización mucho antes de que te llegue una notificación al mismo WhatsApp, te estamos avisando en el canal de YouTube. Así que no se olviden de suscribirse al canal y también seguirnos en TikTok y en Instagram. <risa> ¡No te ríes! <risa> y no se olviden de seguirnos aquí en el canal y también en TikTok y en Instagram y dejarnos sus comentarios. Recuerden que están aquí abajo en la descripción nuestras redes sociales. ¡Ah! Pero tú me dirás, ¿qué versión de WhatsApp Plus me vas a traer? Bueno, como tú sabes, si vamos a Google y hacemos una búsqueda, vamos a encontrar muchas versiones de WhatsApp Plus. Incluso algunas te pueden confundir por el número de versión. Y si vamos al enlace del primer comentario y bajamos un poquito, vamos a ver el botón de descargar WhatsApp Plus aquí. Pero te recuerdo también que realizo temas personalizados y como ya se vienen las fiestas navideñas, también voy a desarrollar muchos temas alusivos a la Navidad. Pero bueno, vamos a la opción que dice descargar WhatsApp Plus aquí el cual te trae la última versión de cada desarrollador, en este caso la novedad es la versión 14.00 de AlexMod. Y ahora te explicaré algunas características nuevas y cómo instalarlo correctamente. Una de las ventajas de esta versión es poder personalizar como tú quieras, pero si en todo caso no lo dominas bien, igual puedes pedirme los temas que quieras, como los que estás viendo acá. Todos estos temas son temas que los suscriptores vienen pidiendo día a día, pero si tu tema aún no sale dentro de los cientos de temas que ya están para poder descargar en mi página web, igual no te preocupes que lo tomaré en cuenta para realizarlo muy pronto. Y antes de explicarte cómo instalarlo correctamente, te vamos a explicar algunas funciones sabrositas de esta versión de WhatsApp Plus. Podrás ver la hora de última conexión de todos tus contactos desde la pantalla principal, así te evitas que se den cuenta que ya leíste un chat.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 También podrás descargar los estados haciendo clic en esta flechita y luego hacemos clic en la opción guardar. Y ahora vamos a ver los pasos para descargar e instalar WhatsApp Plus. Pero antes de descargar tienes que ir a tu WhatsApp y crear una copia de seguridad. Uh -huh. Esto es muy importante para que no pierdas todos tus archivos, videos y fotos de tu WhatsApp. Para eso vamos a los tres puntitos y luego nos dirigimos a ajustes. Ahora vamos a la opción que dice chats y luego bajamos hasta la opción copia de seguridad. No hay que hacer clic directamente donde dice guardar. Primero hay que asegurarnos que donde dice guardar en Google Drive diga solo cuando toca guardar. Porque si está configurado así, en el momento que tú le das a la opción guardar, se van a crear dos copias. Primero una copia local que se acaba de crear y ahora se crea una copia más en el Google Drive. Así te aseguras que no se pierda de ninguna forma tu copia de seguridad. Y una vez que termina la copia ya podemos continuar. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! Para descargar WhatsApp Plus tenemos que ir al enlace del primer comentario y vamos a bajar aquí hasta donde dice Descargar WhatsApp Plus. Vamos a bajar hasta este botoncito naranja y una vez dentro vamos a ver las últimas versiones de los dos principales desarrolladores de WhatsApp Plus. La de AlexMod y la de HeyMods. En este caso vamos a instalar la de AlexMod. Así que hacemos clic y nos va a llevar al enlace de MediaFire. Si es la primera vez que vas a descargar una APK, entonces tal vez te pregunten si quieres dar permiso para instalar APKs, en este caso yo ya la había descargado.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 Y no solamente eso, sino que también es muy rápido. Y no te olvides que esta versión de WhatsApp Plus también te permite habilitar aplicaciones duales. Quiere decir que puedes tener dos WhatsApp al mismo tiempo. Y una vez que termina la instalación, solo faltaría cargar nuestros datos de nuestra cuenta personal. Y como ves aquí, es la versión 14.00, la cual salió este 25 de noviembre 2021. Dale, hazlo con calma ya que te saldrán bastantes preguntas para instalar el APK uh -huh. así que dale sí a todos los permisos que te saldrán. Y estos permisos son importantes que los des porque si no tu WhatsApp no podrá acceder a tu copia de seguridad, a tu micrófono a tu teléfono, a tus contactos y no va a poder funcionar correctamente Así que si le damos todos los permisos, la APK va a poder encontrar la copia de seguridad que creamos en la memoria interna solamente le damos a restaurar y listo, ya tenemos nuestro WhatsApp Plus completamente actualizado y con todos nuestros datos. Antes de continuar, no te olvides que si quieres conocer a fondo este tema de WhatsApp Plus, puedes seguir al video de aquí arriba o en la descripción que lo vamos a dejar. Ahí podrás ver todo lo que necesitas saber explicado de una forma bien detallada. Y luego de escuchar todas las ventajas, tal vez se estén preguntando cuáles son las desventajas. Bueno... ¿Es común que algunas versiones de WhatsApp Plus te permitan hacer spam? En esta versión no. En esta versión no hay ni reenvíos masivos. Recuerda de que WhatsApp, Facebook no reconoce qué versión tienes en tu Android, así que trata de tener un WhatsApp Plus que no te dé esas funciones de spam. Así es, y otra desventaja que vamos a encontrar es que hay algunas versiones que se actualizan muy muy seguido, lo cual es incómodo. En esta versión, menos mal que se actualiza cada dos meses aproximadamente, además te notifica cuando ya es momento de actualizar, pero si quieres tener la última actualización mucho antes de que te llegue una notificación al mismo WhatsApp, te estamos avisando en el canal de YouTube. Soy José Matsu. Y yo es Carly. Y les comento, muchachos, que Scarlet pronto va a estar abriendo su canal de YouTube. Así que espero que me apoyen y le voy a ayudar con muchos consejos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.